Chicos, bienvenidos a PASI. Hoy lo que vamos a hacer en nuestro vídeo va a ser calcular el teorema chino del Resto, Ya que nuestro compañero de Youtube, Rafa Claudia nos ha pedido que lo subamos. Ya verás que es muy sencillo, Rafa. Lo primero que tenemos que hacer es saber qué es el teorema chino del Resto. Pues si no, ¿de qué nos sirve calcularlo? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es, una vez que nosotros tenemos nuestro nuestra sistema de ecuaciones congruentes eh, montada, una de que tenemos aquí, lo que tenemos que calcular es que el máximo común divisor de cada i y cada j, es decir, de cada elemento que tenemos en la ecuación, en concreto este m1, este m2, hasta MK, es decir, todas las que tengamos, pues su máximo común divisor sea 1. ¿Cómo lo cogemos? Pues por pareja. Como dice ahí, para todo i distinto de j, lo que tenemos que coger es el máximo común divisor de m1 con m2, Supongamos que esto es un 3, ¿vale? El máximo común divisor de M1 y M3 y el máximo común divisor de M2 y M3. Y todo esto, como dice aquí en la regla, pues tiene que ser igual a 1. ¿Vale? Una vez que hemos comprobado que todos estos máximos común divisores son iguales a 1, podemos decir que tiene solución. ¿Vale? Pues una vez que ya sabemos eh, cuál es eh, la base para calcular el teorema chino del resto, pues vamos a ir, vamos a calcularlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con un ejemplito muy, sencillo, ¿vale? muy sencillito, ¿vale? Voy a borrar. Pues bueno, aquí tenemos el ejemplo montado y vamos a resolverlo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues eh, calcular el máximo común divisor de cada pareja de, de las ecuaciones. En este caso solo tenemos dos. El 12 y el 7, pues vamos a calcular su máximo común divisor. El máximo común divisor de 12 y 7, se ve que a simple vista pues, es 1. No vamos a hacer ningún cálculo más, pues que estos de 12 y 7 son números que Entonces sabemos que el máximo común divisor es 1. Una vez que hayamos calculado todas las parejas su máximo común divisor, hemos visto que es 1, pues tiene solución. es lo siguiente que tenemos que hacer, pues vamos a hacer un pequeño truquito, que no es un truquito en realidad porque es la forma de resolverlo, donde vamos a coger la x y la vamos a igualar a 4 más 12 y ahora una variable k, vale, que va a aumentar en función de los valores que le demos. Eh, ¿Qué hacemos con esto que tenemos aquí ahora? Pues vamos a sustituir en la segunda ecuación. ¿Vale? X igual a 4 más 12K lo vamos a sustituir aquí. Entonces vamos a tener que X es congruente con 3 módulo 7... Sustituimos la X y vamos a poner aquí 4 más 12K. Una vez que tenemos esto aquí, pues calculamos la congruencia. Voy a borrar arriba porque me quede un poco más elegante. Lo siento por borrar, pero... Entonces tenemos 4 más 12K, tiene que ser congruente... 3, módulo 7. ¿Qué hacemos? Pues el 4 lo pasamos hacia el otro lado de la congruencia. Entonces nos queda 12K, es congruente con menos 1, módulo 7. Una vez nos preguntaron qué pasa si tenemos nosotros aquí un menos 1, porque ya sabéis que las congruencias van desde la clase de 0 hasta la clase del módulo que sea, menos 1, ¿no? Pues entonces, aquí lo que tenemos que hacer Para quitarnos este menos 1 Es restar, en este caso vamos a sumar Menos 1 más 7 El módulo, y nos queda 6 ¿Vale? Y donde pone menos 1 Pues vamos a poner 6 ¿Vale? ¿Lo habéis entendido hasta aquí? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues, tenemos que quitarnos este 12 ¿Por qué? Porque nosotros queremos que k sea igual a algo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues, como veis, el 12 está más allá del 7. ¿Qué me vengo a referir con eso? Pues que vosotros sabéis que el, el aritmética, en el conjunto Zn, perdón, va desde el 0 hasta M 1, donde M es el módulo. Entonces esto sería. Hasta 6. Claro, eh, el 12 se pasa. Entonces tenemos que calcular su eh, su representante. ¿Cuál sería su repre representante? Pues, hacemos 12 entre 7. Nos da 1 de cociente y del resto 5. Pues, entonces, aquí ponemos el 5. ¿Veis qué facilito es esto de las congruencias? Una vez que tenemos esto aquí, tenemos que buscar un número que multiplicado por 5 eh, sea congruente con 6, ¿vale? ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues os lo voy a enseñar en un segundito. Pues bueno, lo que vamos a hacer para calcular este número que eh, multiplicado por 5 nos dé que es congruente con 6, vamos a hacer una cosa. Eh, cogemos el primero, que le sería el 1, y hacemos 5 por 1 es igual a 5. Y hacemos 5 entre 7. Nos da de resto 5. ¿No nos da 6? Pues el 1 no es. Buscamos el 2. 2 por 5 es igual a 10. Entre 7. Nos da de resto 3. Es distinto de 6. Pues no nos vale. Cogemos el 3. Esto sería 15. Y nos da de resto 1. 1. Por tanto, tampoco puede ser. Cogemos el 5 multiplicado por el 4. Esto sería 20. 20 entre 7, pues sería 2 por 7 14, del resto 6. Vemos que nos da 6. Y aquí hemos cogido el 4. 4 por 5 nos daba 20, ¿verdad? Pues entonces el número que tenemos aquí, que multiplicado por 5 es congruente con 6, es el 4. ¿Vale? Lo que he hecho ha sido buscar un número desde 0 hasta el que, al que lleguemos, que normalmente eso ya está antes del módulo 7 menos 1, y hemos hecho 5 por 4 y lo que nos daba lo dividimos entre 7. Entonces esto es 20, entre 7, darle esto 6. Como 6 es igual a 6, pues ya hemos encontrado nuestro número que es 4. ¿Qué hacemos ahora? <coughs> pues poner... Que K es congruente con 4 módulo 7. ¿Vale? Una vez que hemos llegado aquí, ya casi hemos terminado. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos el principio de nuestra congruencia, teníamos que X iba a ser igual a a eh, 4 más 12K. Y aquí tenemos que K es congruente con 4 módulo 7. Entonces, llegamos a que K es igual a 4 más 7J, por ejemplo. J, K, L, M, la que queráis vosotros. En este caso he puesto J. ¿Qué hacemos aquí? Sustituir la K por esto. Entonces nos queda X igual a 4 más 12 por 4 más 7J. Seguimos. X igual a 4 más... 48 más 84 J. ¿Qué tenemos aquí al final? Pues que X es igual a 52 más 84 J. ¿Vale? Espero que lo hayáis entendido. Uy, vale. Solo que el Que he mirado la libreta y saqué un poco... Entonces nos quedaría X es igual a 4 más 48, 52, más 84J. Y aquí tenemos nuestro resultado. Hemos calculado con el teorema Chino del resto. Esta, perdón, este sistema de congruencia. Pues espero que lo hayáis entendido. Rafa, si tienes alguna duda, pues ya sabes que te puedes pasar por el foro, que aquí estamos para ayudar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Si te ha gustado, por favor dale a me gusta y nosotros pues, nos motivamos y seguimos haciendo vídeos. Chao.